En este video tutorial vamos a ver cómo se realizan las actividades eh, expuestas en el blog de PLE de lengua extranjera, la frase en alemán, porque puede ser una buena manera de que los alumnos que visiten este blog puedan corregir y ver lo que han aprendido en sus clases de alemán. Eh, también este video tutorial se está hecho porque la... El programa que se utiliza para realizar las actividades no es muy bueno en, lo, en cuanto a evaluación, ya que solamente se sabe si, si se ha aprobado cuando todas son correctas. En caso de que no sean todas correctas cuando los realicen los, las realicen los alumnos, yo pongo a disposición este tutorial para que vean cuáles son las respuestas correctas. Para ello hay que ir a mi blog, Play, la frase en alemán, todo ello dividido en con guiones.blogspot.com.es. Llegaréis a la pantalla que estáis viendo durante todo el rato que estoy hablando, pero tenemos que ir a la pestaña de evaluación. Aquí, como veis, veréis las actividades. La primera se trata de elementos en oraciones, es un crucigrama. Segunda, completa las oraciones. Y tercera, ordenar las oraciones. Vamos a empezar con la primera. Elementos en oraciones. Como veis, se trata de un crucigrama. Aquí los alumnos lo que van a tener que hacer es mm, escribir los términos y con las informaciones, las definiciones que se ven a la derecha, ellos tienen que ser capaces de hacerlo. Vamos a comenzar. La 1. Oración que informa de un hecho objetivamente. Oración enunciativa en alemán. La 2. Oración que se utiliza para expresar un consejo, un ruego o petición, un mandato o una orden. ¿Una prohibición o negativa? La oración imperativa. Siguiente. La número 3. Es una oración que depende estructuralmente del núcleo de otra oración llamada oración principal. Es la oración subordinada. Por lo tanto, oración subordinada se dice Nedensatz. 4. Oración empleada para pedir información. Oración interrogativa. Frage satz. Os estáis dando cuenta de que todo lo que tenga que ver con oración o frase lleva la palabra satz. Pues esta es la palabra que significa oración. 5. Se refiere a aquella parte de una oración compuesta que contiene el verbo conjugado que rige a todos los demás Oración principal Esto es la Hauptsatz 6. Regla mnemotécnica para recordar el orden habitual de los complementos dentro de la estructura de una frase en alemán esto Esta regla se llama Tecamolo Esto significa que los complementos circunstanciales tienen su eh, orden en la frase alemana y aquí vemos que t sería tiempo, k causa, mo modo, lo, lugar por lo tanto se estructurará así la frase según eh, los complementos que haya bueno, vamos a comprobar bien, tenemos 100 puntos, hemos superado la actividad y hemos cogido un tiempo de 2,11 Continuamos con la segunda. Aquí, como vemos, los alumnos tendrán tres intentos y esto, este programa es sensible o esta actividad es sensible a mayúsculas y a minúsculas. Por lo tanto, debemos escribir correctamente lo que debemos escribir. Antes de comenzar, he de decir que esta actividad y la siguiente me han sido un poco difíciles de, de crear puesto que no me dejaba separar las frases por sí solas, por lo tanto también quería hacer este vídeo tutorial en caso de que los alumnos no llegaran a, causa, a, a resolverlo bien a causa de, de que tienen todas las palabras juntas y no pueden saber a qué frase pertenece. Ahora veréis por qué lo digo. Aquí a la derecha están todas las palabras que nos faltan en las frases que sí que están separadas. A mí me hubiese gustado que cada frase tuviera sus palabras. Eh, al lado, pero no me ha sido posible Pero bueno, vamos a comenzar Aquí Tenemos que completar las oraciones Con las palabras que tenemos aquí a la derecha Vemos, de Hund fängt Esto significa, el perro coge Como sabemos eh, Las oraciones Se estructuran en sujeto, verbo Generalmente, sujeto, verbo Conjugado, y después Complemento directo, complemento indirecto A no ser que sean pronombres que irán A la inversa y después la regla del lo que ya hemos visto en el crucigrama Complemento de, lu de tiempo, de causa, de modo y de lugar Por lo tanto aquí vamos a tener que poner un complemento directo que será Den bal. Gerade auf der Straße ¿Qué esto significa? El perro coge la pelota, den bal. gerade, ahora en la calle, auf Test Complemento directo, complemento circunstancial de tiempo y complemento circunstancial de lugar. La siguiente. De alea hat, que mm -hmm, El profesor ha devuelto. Mm -hmm, vamos a ver qué ha devuelto. Ten test, el, el examen, a quien den schüler. cuando ¿Gestern? ¿Ayer? ¿Dónde? ¿In der Schule. En la escuela Por lo tanto, el profesor ha devuelto el examen al alumno ayer en la escuela Aquí tenemos otra oración ¿Has tú die Lampe gekauft? Es una oración de relativo la que tenemos aquí porque dice Has comprado la lámpara Por lo tanto, vamos a ver cómo se eh, formará esta frase de relativo Has tu die lampe ti tu kestian gesehen hast, hast gekauft? Has comprado la lámpara que o la cual Tú viste ayer En alemán eh, Cuando hay una frase subordinada eh, Da igual que sea de relativo o que no El verbo conjugado va al final de esa frase subordinada Y si hay otro verbo Como en este caso es el participio del verbo Irá justo antes Pero el verbo conjugado Siempre irá en la última posición de la frase subordinada Mientras que en la frase principal Siempre tiene sus su posición exclusiva en la segunda posición. Continuamos. Ich wusste nicht, no sabía, dass du so klug bist. No sabía que tú eras tan listo. Eh, el verbo está en la última posición, como hemos dicho, porque es una frase subordinada. Ich weiß nicht. No sé. O er me Yo no sé si él me quiere. Volvemos a tener una frase subordinada, una oración subordinada y por lo tanto el verbo irá al final. Comprobamos. Hemos superado la actividad. Y aquí. Tenemos las frases. Las dejo aquí un momentito por si tienen que hacer pause nuestros alumnos. Y aquí están todas bien corregidas. Hemo vemos que tenemos 100 puntos. Hemos tardado 3 minutos con 55. Y hemos... Eh, solamente hemos eh, hecho un intento para realizar la actividad. Y nos vamos con la última. A ver, ordenar las oraciones. En esta, en esta actividad me ha pasado justamente como en la anterior. Que no me dejaba separar las oraciones. Por, pero yo he ideado... De una manera un poco simple pero útil Las oraciones con estas barras Para que por lo menos los alumnos sepan Que ahí termina la oración De aquí a aquí es una oración Por lo tanto vamos a comenzar En esta actividad en vez de escribir Los alumnos van a tener que arrastrar las palabras Bueno, pues comenzamos Como en cualquier idioma la primera palabra tiene que estar en mayúscula. Esa es la pista que nos da eh, el que sea la primera palabra. Sin embargo, en alemán los sustantivos se escriben en mayúscula. Así que tenemos que llevar cuidado con eso. En este caso vamos a tener que coger un artículo primero. Es muy parecido, son muy parecidas las lenguas europeas. En que necesitan un artículo normalmente para comenzar la frase. Y cogemos di Frau y vemos que tenemos una coma, algo nos dice que es una oración de relativo. di Frau, di en minúscula porque va detrás de una coma. di das, auto, hat, cuando encuentre hat. ¿Dónde está hat? Aquí Por fin Hat Y aquí termina la oración de relativo Porque tenemos la coma Die Frau das Auto hat Y ahora necesitamos un verbo Porque continuamos con la oración principal Ist reich Y aquí hemos terminado la primera frase Cogemos esta barra Para separarla de las demás Y vemos que la mujer Die Frau, die das Auto hat, que tiene el coche, es rica. Es Segunda, vamos a ver. Volvemos a coger la misma regla. Un artículo que esté en mayúscula. Ese seguramente va a ser el primero. En la primera palabra de esta frase. Die Kinder, los niños, die... Porque es... Además de que viene detrás de una coma Sabemos que es en plural Que también di eh, se emplea para, para Para el plural Die dort Spielen Que juegan allí Se termina la frase subordinada de relativo Die dort spielen Que juegan allí ¿Qué pasa? Tenemos que coger un verbo que esté En plural Wohnen Quiero decir que esté en una persona del plural Wohnen in der Schweiz ¿Qué significa esto? Los niños que allí juegan Viven en Suiza En alemán Suiza eh, tiene artículo Y además es femenino Sería la Suiza Por lo tanto tenemos que conjugar eh, Conjugar, no, perdón Declinar eh, El sustantivo Con su artículo Y como se trata de un Complemento circunstancial del lugar Con la preposición in Será en dativo Así lo tenemos Vemos que tenemos la barra Por lo tanto hemos terminado con esta frase Y continuamos con la última El truco de siempre El artículo que esté en mayúscula Vamos a coger este este sustantivo que está en femenino, die Nachbarin, deren Kind in meiner Klasse war, ist krank. ¿Qué significa esta frase? Die Nachbarin, la vecina, cuyo hijo o cuyo Niño estaba en, estaba es este verbo, en mi clase, está enferma. Se trata de una oración de relativo de genitivo. Bueno, hemos terminado, vamos a comprobar si es, si es correcto lo que hemos puesto. Y sí, enhorabuena, superado la actividad, hemos intentado solo una, una vez realizar la actividad, hemos tardado... 4 con 40 minutos, pero tenemos los 100 puntos. En este caso, yo no he puesto en ninguna de las actividades ningún límite de tiempo, puesto que pienso que para eso ya tienen los exámenes. Y no necesitamos limitarles el tiempo para realizar las actividades, que es cuando realmente aprenden, cuando realizan ejercicios o cuando miran los apuntes para poder realizar los ejercicios. Bueno, pues me despido. Espero que os parezca una buena actividad y que si realizáis la actividad porque tenéis algo de nivel de alemán, os sirva de ayuda para aprender y eso es todo.